El, el King on the Ey, no estamos bien, pero ahorita lo estaremos Ociando plata, queriendo lo que todos queremos Bajando el carabilla, el miedo no lo conocemos Y si te pones pesado, te buscamos como Dory, busca G Estos coles se creen locos, no llegan aquí Yo relajado con mi corillo en el VIP si el mismo, pero pensando en las night pasan llamando la atención para poderse notar. Acáganse de lo que quieran que no hay más chance. Bomba atómica en el beat de esta mierda que usa cáncer. Explícale boy, que los clavamos sin romance. Pa' esta mierda no corro y no veo el primero que me alcance. Mi flow, el low, you know. Jamás pueda meterla así como le meto yo. Me desplazo sobre el pico, como un cuchillo en mantequilla. Sobrio, le canto la verdad sin tener que mamar tequila, beat, yes. Ey, ey, pago, vale mía, y yeah, malo. Saca, prende sorprende, activado con el boro pa' rotarlo. hay problema, vamos a malo Que ahorita se sueltan las gatas con cojollo. Yeah, Llegan las gatas puestas el perreo. Aquí vestimos bonitos, por eso nos miran feos. Montados en la movie, puestos el peliculeo. Siempre ando en modo avión, estos aires no los veo.